Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gassi, si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en reserva uplift, el tiempo par es de 4 minutos y vamos a hacerlo en legendario. Nada más que, como había comentado, vamos a iniciar con su misión previa de Calles de Mombasa, que básicamente es el segundo punto de, de control. Y pues, lamentablemente no puedo activar el tiempo par, así que simplemente le vamos a dar y vamos a hacer esto rápido. Este, me gusta bastante jugar Calles de Mombasa, tiene uno de los soundtracks mejor... De los mejores soundtracks que hay. Entonces, aquí simplemente hay que aprender rápido esto para saber a dónde ir. Y ahora, vamos a venir por acá. Bastante sencillo. Y pues, no hay, no hay mucho que hacer, honestamente. Simplemente es dirigirnos. El marcador te dice a dónde hay que ir. Si no sabes exactamente qué hacer, sigue este guía. Aquí van a venir los grunts. Los vamos a matar. más Así de sencillo. Este, neta no tiene ni idea de cómo me gusta jugar este, esta misión o mejor jugar las calles de bombasa o DST en general tiene de los mejores otros que hay abrimos esta puerta y venimos por acá aquí pues puedes hacer varios uh, nade boost para empezar a avanzar uh, esto ya es como uh, a preferencia honestamente, vamos a abrir esta puerta vamos a seguir por aquí Este. No o sé, sea, yo creo que una de las razones por las cuales no hago speedruns de ODCT de manera habitual es por lo mismo de que me gusta disfrutar todo lo que son las calles de Mombasa honestamente Por ejemplo ahí vemos como los los burros le están metiendo la bomba al, al pobre ingeniero Aquí no hay pierde, tal cual es simplemente seguir el marcador hay que tener nada más cuidado con lo que otro enemigo que podemos encontrar. ¿Qué caramba es esto? Ah, okay. <risa> Típicos sonidos raros. Ah, es muy, muy, muy tranquilo. Es muy relajante jugar las calles de mombasa. Aquí vamos a hacer unos cuantos slideyums. Algún día haré speedruns bien de este juego. Es... Que literalmente no me llaman la atención Hacer espirros de ODST solo escucha su música ¿Qué? qué buen Boost acabo de conseguir Que va a haber un yakal y un grunt Matamos al grunt Y después al yakal Excelente Venimos por acá Aquí no hay necesidad de agarrar paquetes de vida no, no maté el grunt, no, ahí está, pues ya, para, para asegurar que se murió. Creí que, de hecho, sí me di cuenta que no lo maté, pero como no lo vi, creí que seguía vivo. Abrimos esta puerta, y ahora sí nos dirigimos a, a activar Reserva Uplift, ahí está este, la cosita que tenemos que, que ver. entonces, simplemente tengo por acá. Y listo, ahora sí vamos a darle a ah, reserva. uplift no es nada complicado, honestamente. Aquí no sé si me muestra el timer o si, si no lo muestra. Pues aquí va a haber un corte. Ok, vamos a iniciar la misión. Tuve que activar el timer aparte, entonces vamos a venir por el lado derecho de manera rápida. Aquí puedes hacer unos, unos saltos granadas para este, conseguir un, un pequeño boost, pero ah, no es necesario. Aquí venimos por todo este lado. Sacamos el láser Spartan y vamos a matar ya sea al Brut o a, a la moto Brut. Lo que sea que veamos primero. Aquí volteamos esto, nos crepamos y venimos por este lado. Vamos a venir aquí para perder o esperar un poco a que se recargue nuestra vida. Y no recibir tanto daño. Y aquí, cuidadito, con todos estos vehículos. Van a venir un Great, un Ghost. También va a venir la moto brot No vamos a morir. Ups. También va a venir este otro Great. Lo puedes este, acortar muy a la izquierda. O te puedes ir un codo por la izquierda. Y no importa si te bajan vida. Aquí simplemente toma el Ghost y ven para acá. Aquí, cuidadito, no quieres chocar allá arriba. Vamos a venir por el lado derecho. Y aquí vamos a oprimir el botón de levantar el Ghost Ya lo he explicado en muchas guías Es el botón de brincar y si estás en teclado mouse Es el, el control o el botón de acción 2 Aquí la regué estoy, estoy subiendo Pero no estoy este No estaba yendo en diagonal oh, en el punto de control aquí A ver si sale ahora sí Ahí está Y ahora nada más venimos acá arriba Y listo Ahora vamos a venir por acá Vamos a girar aquí a la derecha, después giramos aquí a la izquierda y seguimos. Aquí, si te sientes con inseguridad, si quieres vida, agarra el paquete de vida de acá, toma el Ghost y después ven para acá. Si no te falta vida, simplemente no, no agarres el paquete de vida. Aquí voy a venir por la izquierda, vamos a ignorar a todos, nos vamos a meter directo aquí y con esto acabamos de salvarnos. El break se puso en un ángulo en el cual nos empezó a disparar, entonces eso estuvo feo. Cosas rápidas a comentar. Me encanta cuando esa torre se destruye y cuando los diálogos se traslapan como se acaban de traslapar. Aquí giramos a la izquierda. Aquí giramos a la derecha y vamos a treparnos a la altura de este arbusto. Aquí, de esta manera, vamos a venir por acá, subimos. Y después venimos para acá Aquí giramos a la derecha Y le vamos a meter turbo Para meternos aquí arriba Así Excelente, vamos a seguir Con esto estamos acortando un buen de camino Aquí seguimos Seguimos Aquí, ya nada más es cuestión De girar Treparnos aquí Para evitar los disparos Y ahora sí, acabar la misión <ríe> Y esto es Reserva uplift en tiempo par. De hecho, como puedes ver, morí y aún así nos dio del tiempo par, entonces. Este. <ríe> ni modo. Ah, pero bueno, ya sabes, yo soy Gas, y gracias por ver, nos veremos después.